Hola familia, regresamos con otro video donde vamos a hablar un poquito sobre las posibles colecciones en Buenos Aires. Como pueden ver aquí, a ver si todavía salen o no. Hace ratito si sí estaban, estaban saliendo las, ya los barrios en Buenos Aires. Y mil disculpas por el lag, pero es que no, mi internet me ha estado fallando muchísimo y no he podido grabar bien. Se atora mucho. Como pueden ver, pero en fin, miren, ya están los barrios. Creo que son seis: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, Boca, San Telmo, Puerto Madero, Retiro, Recoleta y Núñez. Y lo que quiero hablar en este video más que nada de las posibles colecciones cortesía de el Discord, de Analec. Assassin's. este documento. Ya lo subí en el canal de buenos aires en el barrio para que lo lean con con calma pero lo principal de este video, de este documento también tiene el link aquí por si quieren entrar a ese a ese server muy bueno hay como cuatro jugadores que se dedican a tratar de averiguar cuáles son las colecciones porque la ciudad se abre en modo vainilla ahora ojalá que los miembros del canal o del barrio que son de Buenos Aires de Argentina nos digan y nos comenten en los comentarios si realmente ellos creen que esas serán colecciones o no. Y como siempre, el link para el disco del barrio está en la descripción del, del video. Pero aquí ya creo que en el barrio de La Boca, los de ese server piensan que será de categoría limitada o colección exclusiva? Todo dependiendo de la cantidad de propiedades en ese barrio. Es que a veces los de Hablan uh, no realmente no dividen bien las propiedades y juntan algunas y entre menos propiedades hay en un barrio las eleva un poquito más a posible colección más alta. Y aquí pueden leer... Cositas que pusieron interesantes de, del barrio. Lo primero, por ejemplo, la, Bo la boca, la es un barrio de Buenos Aires conocido por sus coloridos edificios y sus asociaciones y su aso asociación histórica con el puerto de la ciudad y las comunidades de inmigrantes, particularmente de origen italiano. De eso habla la primera sección. Después la segunda sección les analizan por qué creen que serán de colección o no. Aquí están los puntos de interés, por ejemplo, algunas calles o algunas propiedades. Importante que vean y se fijen dónde están estas propiedades o avenidas, calles, porque tal vez sean de colección. San Telmo, aquí por lo que me eh, llamó la atención, que hay eh, una gran cantidad de artistas, músicos y escritores que viven en la zona. Y dicen que tal vez sea a un barrio de propiedad exclus de colección exclusiva. Y como siempre dicen ellos, cuando sacan estos documentos, es que ellos dicen que esto no es un asesoramiento financiero. Así es que no quiere decir que ese documento estará correcto al 100%. Ustedes mismos tienen que averiguar a ver si les conviene comprar en, estos, en, estas, en estas zonas. Aquí tenemos algunos puntos de interés muchos unos museos mercados puerto madero hay muchos restaurantes bares y hoteles una arquitectura moderna y desarrollos inmobiliarios de lujo es uno de los barrios más exclusivos y caros de buenos aires creo que creo que relevo me había dicho de este me había contado de este barrio hay mucho inversionista de europa y américa del norte y esperan que el precio de base de Mint sea alto, así es que va a estar carito comprar en Puerto Madero, vamos a ver, ah por cierto para ustedes que son jugadores nuevos al final del video voy a compartir el link para un video que hablo de cómo prepararse para la apertura y a lo mejor uh, menciono algunas cosas, pero pondré el link del, de ese video que hice el año pasado para que se preparen para una nueva, una nueva apertura si son jugadores nuevos. Entonces esta zona va a estar carita aquí. A ver, vamos a ver. Ahora nos regresamos y aquí dice que tal vez sea. Dice Dice. debido a la menor cantidad de propiedades allí. Esperemos, esperamos que sea una colección exclusiva o rara. Si sí resulta ser una colección, porque tal vez no sea colección. ¿Por qué? Porque muchos pensaron que este barrio en Berkeley, Ocean View iba a ser de colección exclusiva o rara y creo que ni fue colección uno de los riesgos de comprar sin saber exactamente dónde será de, de colección luego tenemos los puntos de interés también a mí me gustaría comprar un hotel ahí una propiedad de hotel pero si va a estar muy caro no, no sé solamente quiero comprar 3 a 5 propiedades pero el vicio familia, el vicio es muy malo muy duro conmigo. Siempre termino comprando demás. Retiro. Uh, está en el centro de la ciudad. Y es considerado un importante eje comercial y de transporte de la ciudad. Se puede encontrar la estación del tren de retiro. Así como varias terminales de autobuses. Aquí. Esta estación de tren será la ubicación de las terminales en Buenos Aires. Lo que explica por qué este barrio es parte de la primera ola. Ajá. Uh -huh. Para llegar a la ciudad hay que volar del, al aeropuerto de Buenos Aires y de ahí tomar el tren, lo que significa que todos llegarán a través de aquí. Okay, si el que retiro está un poco abajo en nuestro radar cuando se trata, trata de predicciones de recolección de vecindarios. Eso no quiere decir que no haya nada de interés. Aquí las propiedades justo afuera de la estación del tren siempre son de interés y hay un par de calles interesantes que atraviesan este vecindario. Aquí están con las direcciones. Luego tenemos Recolecta. Es considerado uno de los barrios más exclusivos y exclusivos de Buenos Aires. Es conocido por su elegante arquitectura. A ver, ¿qué dicen de esto? Colección limitada. Por ahora lo estamos poniendo como una posible colección limitada. Ah, Es que parece que hay muchas muchas propiedades en este barrio. Por eso, si no hay tantos... Entonces, tal vez suba a colección que será exclusiva. Pero miren, otra cosa. Ah, este era el vecindario. De todos los vecindarios incluidos en la primera ola, este probablemente es el más caro en términos de precio base. Aquí es donde dicen los de Assassin's que estarán más caras las propiedades. En Recolecta y luego tal vez aquí en Puerto Madero. Y luego tal vez aquí en Puerto Madero. Pero este sería un barrio de colección limitada, aunque estén muy caras las propiedades. Y por último, vamos a ver Núñez. Este será un barrio para uh, jugadores que solamente pueden comprar propiedades FSA. Dudan que sea de, de alguna colección, pero aquí están algunos algunas uh, propiedades que tal vez valga la pena comprar si son jugadores nuevos. Déjenles menciono. Aquí en el Discord del barrio, familia. Venganse al barrio. Aquí en la sección de ciudades se vienen hasta abajo. Y aquí es donde pueden encontrar el documento. Se lo recomiendo para que lo lean, lo lean con más calma. Vean esas direcciones. Para que vean si realmente vale la pena comprar ahí o no. Y pla planeen una buena estrategia de cómo van a participar en, en esta apertura familia y por último para los jugadores nuevos ya para que acabemos el video que ya está haciendo larguito déjenme regreso al juego qué es lo que tienen que hacer asegúrense familia de siempre de viajar antes de viajar a una apertura muy muy importante que siempre viajen con la mayor cantidad de sens que, que sea posible por ejemplo ahorita o mañana más bien dicho cuando viaje a buenos aires voy a tener que irme al aeropuerto amarillo esas son las terminales internacionales por favor no se equivoquen estos aviones amarillos es donde tienen que ir acuérdense san francisco los ángeles chicago manhattan portugal Qatar y río serán los únicos aeropuertos donde van a poder volar cuando viaje yo mañana Voy a tener 11 Cents, pero voy a usar uno para viajar a la terminal. Me van a quedar 10. Voy a llegar con 10. Muy importante que sepan que no va a haber avioncitos. Muchos avioncitos al principio cuando se abre la apertura. Así es que no empiecen a usar sus Cents como locos. Otra cosa que tienen que hacer antes de la apertura. Aquí en los settings. Apagar todos los settings. Todos estos apáguenlos por favor y también apaguen aquí lo de los barrios eso los hace mucho más lentos otra cosa que tienen que saber a qué horas a qué hora es la apertura muy importante que sepan a qué, a qué hora es la apertura porque muchas veces los vuelos se acaban si nos damos cuenta si quiero viajar aquí y quiero, quiero ir a una terminal estos numeritos porque está haciendo así mi ah no sé piensa que tiene esto pero en fin perdón por lo que está pasando con los números ahí pero si se fijan aquí que dice 206 214 213 es el número de visitas que cada terminal tiene si se acaban ya no van a poder volar desde ese aeropuerto entonces hay un total de 250 por 10 2500 visitas porque boletos de avión en sí no hay límite. Para poder llegar al aeropuerto tenemos que visitar una de esas terminales. Y si ya se acabaron las visitas. Ya no podemos llegar acá. Así es que váyanse tempranito. Siempre estén buscando. Vean cuántas van quedando. Entren al barrio mañana. Vamos a estar aquí en la Plaza Mayor. Creo que no voy a trabajar mañana. Espero que no. Y vamos a compartir pantalla. Así es que. Atención a esta hora, normalmente nos unimos unos una media hora a 20 minutos antes de la apertura para que puedan hacer preguntas, si compartimos pantalla, a veces Messi o yo compartimos pantalla y pueden escoger cualquier, cualquiera de nosotros para que vean lo que estamos viendo y nos eh, ayudamos a decir en qué barrio hay propiedades. Solamente va a haber 17,500 propiedades disponibles, no se les olvide, de esas 17,000 el 30% serán FCA y creo que entonces nos quedarían con 12 mil propiedades más o menos para poder comprar nunca y lo último, mi último consejo familia nunca se queden sin cents tengan cuidado porque todo el mundo va a estar buscando cents y cuando vean un avioncito más de 10 jugadores van a ver ese avioncito y van a querer cogerlo si yo fuera a ustedes no me bajaría menos de 3 cents tengan cuidado porque si se quedan sin cents para mí es la mejor cosa que nos puede pasar pero sí los esperamos en la plaza mayor mañana espero que si es su primera apertura la disfruten y se unan para que los podamos ayudar y aconsejar ya mañana es la apertura ya casi en 24 26 horas algo así no se les olvide volar uh, en estas horas Vamos a ver si podemos ver algo antes de que nos vayamos. Ah, no se les olvide, todavía hay una venta de autos, pero creo que ya se va a terminar. No sé si termine de editar el video antes de que se puedan registrar. Creo que habían dicho que la estación del tren va a quedar aquí en Recoleta, ¿verdad? Creo que fue lo que mencionaron. Quién sabe dónde va a estar el aeropuerto. Lo que vi hace ratito es que aquí dice ampliación del aeropuerto de Buenos Aires. Pues a lo mejor ahí va a quedar el aeropuerto, quién sabe. Pero mira, así es esto, familia. Muchísima suerte mañana. Cualquier pregunta, estamos ahí en el Discord. Como siempre, el link para entrar al Discord está en la descripción del video. Bueno, familia, que tenga un bonito día y nos vemos despuésito en el metaverso.